Cuando, sí. me hizo, cuando me hizo estar con una mujer, yo un día quise escaparme, sí. porque no aguantaba la situación. Y cuando me quise escapar, entré en un estado de shock, empecé a llorar, a gritar, quise llamar a una de mis hermanas y la mina le decía que, que bueno que hay, hay que... Calmarla. Hay que no. matarla a esta pendeja, Ay. porque te va a arruinar la... La, la... la bueno, carrera. Sí. Ay, ¿Y cómo entraron y las, y las y ahí Y ahí sacó un arma claro. y bueno, me dice, conmigo, conmigo no se jode. Y, te puso y ahí me arma. quedé paralizada. Es la primera vez que ahí empezó con la sí. violencia. Bueno, era de otro tipo la violencia, pero... Sí, siempre mirá, mirá que se hablás, mirá que se decís, sí, tenés mucho cuidado con contás. ¿Vos veías todas esas armas que ahora surgieron en el allanamiento? Digamos? Faltan un montón. Claro, porque es lo que mostraba supuestamente... Eran armas viejas, uh -huh. supuestamente, que, y él habla de que coleccionaban los dos. O sea, no es veo, una mentira. Vos, por eso, no sí. te veo, la verdad que... Es una mentira. Yo, es como como te explico, Flor, yo creo que hablé un poco más, bueno, por, sí. por WhatsApp con vos. Sí, y... sí, sí. Por eso, yo quiero saber cuándo empezaron las amenazas, cuándo cuando vos empezaste a sentir eh, miedo de que algo... Ese te día, provocar? ese día que, que estuve sometida con esta mujer que yo me quise escapar, o sea, yo me, o sea, quería irme de ahí, porque ya me daba cuenta que no era algo normal. Claro. claro. Ahora, mientras, y... perdón, Vero, mientras pasaba todo esto, existía como otro mundo por fuera. Los sí, shows. el mundo que, que él debe tener Él por familia. fuera hablaba bien. Ay, que... Tiene hijos él, sí. no sé, tiene hermanas, tiene padres. digo porque Tiene un hijo de otro nunca, matrimonio. ¿Nunca nadie percibió que vos sí. estás viviendo un infierno? Sí. Como pues la ex de él, la mamá del chanchi, sí. ¿no? Contaba también. Sí, ella, ella se tuvo sufrió. que quedar callada. Pero igual eso lo va a hablar, lo, lo va a hablar ella. Perdón, pero cuando, pero cuando sí se quedó callada, ¿él tenía influencias con los jueces? Sí, él siempre me dijo, mira que yo hago así... Y vos, si así vos bueno desapareces. Denunciabas, vos sabías que sí. Bueno, pasó nada. algo, Martín, pasó algo ahora que llama la atención, que cuando ella, después del incidente en Córdoba, ella va a Mendoza, ya se junta claro, claro, claro. con el fiscal, y en la denuncia del fiscal solamente figura que estaba el tema del uso de, la, de, de las armas y nada más. El Toda el round, la no. parte de, de lo sexual, ¿no? ella tuvo que ir y ampliar la denuncia después cuando se dieron cuenta que todavía... Ahora, ¿Qué fue lo que, que sucedió en Córdoba? ¿Qué pasó en Córdoba? Sí. ¿Sí? Bueno... Para que entiendan por qué yo estoy acá. Sí. Primero porque he sufrido abusos de, de, de todos tipos, amenazas, violencia, o sea, privación de mi libertad. Yo realmente, realmente, las personas que me conocen saben que yo no sé lo que es ir a tomar un té con una amiga sin que esta persona me esté amenazando, me esté diciendo si no llegas acá, te cierro la puerta. Él entraba, salía, venía tomado, según él nunca se chupó, según él no sabe accionar un arma. Sí, pero ¿qué, qué pasó en Córdoba? Porque en Córdoba bueno, fue un en Córdoba detonante lo, lo que, que pasó, claramente cambió todo lo que vos venías Yo ya vengo cortando. cansada hace mucho tiempo, sí. vengo harta, de, harta, de, harta de que me haga callar, harta de, de, sus, de sus manipulaciones, Sí. cansada, muy harta. Y en Córdoba puntualmente lo, lo que sucedió... Es que él ya había armado una, una eh, estrategia, ¿puedo decir? Sí. Eh, con él. Eh, ¿Con y quién? Con Lajus, dijo. Yo me encuentro con él eh, mm. ahí en el hotel, estábamos parando en el mismo hotel, sí. y él empezamos a charlar, hacía mucho tiempo que no lo veía, lo había cruzado una sola vez durante la temporada, y él me, me, y le, le, me pregunta a mí cómo estaba yo familiarmente, entonces cuando le pregunto de él, porque no la, no la había visto a ella, y me dice, empieza a decir que andaba mal, que estaban en crisis, que posiblemente era iba a separar. Y, me, y me propone y me dice, ¿por qué no lo pones en tu página, ¿no? que estoy en crisis y por separarme? Entonces con él le digo, ¿te parece? Le digo, que, sí, así, movemos un poquito, un poquito de prensa, pero aparte porque me decía que era verdad que estaba como en crisis con ella, y cuando eh, me pongo a armar algo ahí con, con el celular con él, eh, Cae, pero se cae con su comida, se sienta. Yo ni la reconocí, sinceramente ni la reconocí en ese momento. Nos ponemos a charlar y ella me cuenta un episodio que había pasado durante el verano, en el cual ella dice: Yo no quiero hacer prensa con esto. Entonces, cuando termina la situación, le digo a Cacho: Cacho le digo, ella no quiere hacer ni prensa, no voy a poner que se quieren separar porque no quieren ni salir. Entonces, no, no, no lo voy a hacer. Y ahí se va, ella se va a su habitación y, y me contaba situaciones que vivía que a mí parecía raro que cantara con Cache y que Cache no le diera la oportunidad de cantar en otro lado. Y en un momento cuando yo llego a mi habitación, le escribo a ella por, por Instagram, y le digo, mirá, Leo, esto es lo que tenés que hacer, empezar a cantar y subir tu material a Instagram. Y ella me, después me pide si podíamos charlar. Yo no notaba una situación rara, tensa, rara, tensa entre Pero, los dos. Y ella te cuenta <coughs> todo. Y después me pide tomar un café a la noche y me cuenta, me empieza a relatar esto, y, y la verdad que... Nada, Bueno, fue vos lo, la lo viste lo Y ahí sí, cómo y ya, pudiste escapar es de, de, de, de, de, Cómo pudo escapar de No, que hubo corto, un episodio va? ahí Entonces, Entonces, me cuenta, claro, pero, eh, yo, me... yo me acuerdo que Yo en ese momento quería salir corriendo Porque hoy mi vida es un infierno Realmente A la gente le puede parecer un show o este Que comenta pavadas Que a mí son insignificantes eh, Lo que me pasa en mi vida hoy, en mi cuerpo Eh... Yo claramente... Na, ¿Puedes sacar la imagen de él, por favor? Sí. Saquen, por favor, chicos, la imagen claro. de, de la, la foto pantalla. de eh, Yo eh, es una persona que te empieza como... Yo siempre como que le tuve mucho miedo. Mm. Él, él siempre me, me tuvo el control absoluto de, de, de, de, de, de, de, de mi vida. O sea, obviamente que no puedo resumir esos 13 años. Claro. Ah, mm. Eh, él, él me decía: ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Todo, absolutamente todo. Yo no, yo, no yo no podía salir a nada, ni a comprar ni a hacer nada. O sea, yo después que pasaron eso, esos tres años, recién me hice su al escenario, jamás tuve contrato, tarjeta de crédito. Que viste que la gente te condena: Ay, que eso es un gato. Eso, eso ya es como viejo pero a mí, ni, ni me interesa. Pero quiero, quiero contar puntualmente lo que pasó en, en ese hotel. yo cansada, harta. Él se ve que venía buscando esto de hacer algo que saliera a la luz, pero para quedar limpio él, como para claro. borrarme. Como diciendo, ya viste, te c, ya claro. está. Claro. Como que fueras algo descartable. Sí. entonces empezó como por mensajes, a decirme cosas, y yo no igno, igno, ignoraba. Cosas entonces, como que agresivas. Sí, siempre como poniéndose en víctima a él, que yo sé que me, que me querés ensuciar, que Nadie no, te va a creer. Nunca, sí, nadie te va a creer, no vas a poder cantar nunca más en tu vida. Yo levanto el teléfono y bueno, no cantás nunca más en tu vida. Vos no sos nadie, el único que corta de entrada soy yo. Vos estás ahí porque yo te doy una oportunidad, o sea, una oportunidad que, que tuve que pagar, que me que salió, salió muy carísima. Cara. Entonces... Digo, eh, y entonces yo para no contestarle, porque ya estaba cansada, le mando un, no sé cómo se dice, gif Emoji. o emoticón, Emoji. le mandé de, de una persona que es un brindis y me pone, ah, esa es tu, tu mamá, como tratando la que mi mamá es, es como que es una, una borracha. Mm. Bueno, entonces contesto con otro y contesto con una persona que va caminando y me dice, ese es Pedro... Pedro es una persona que abusó sí. de personas que no voy a nombrar, que son sí. mis seres queridos. Que es algo y, como ahí, y ahí en la empecé intimidad. como a temblar, claro. ahí como que llegó o sea, un límite, como que él sabe, él sabe cómo provocar. Que fue perverso, que fue, que fue muy perverso. Fue muy perverso, claro. es que... Si meterse con algo tan delicado te pareció sí. como que... Le dije, yo algún día se va a enterar todo el mundo, ¿quién sos? Sí, sí, ¿Sí? bueno. Muy bien. Yo ahora, yo, ahora, yo ahora ya te mato, te tiro por el balcón, Ay, te mato acá. Y claro, como, como que tenía amigos del hotel o tenía amigos jueces que nadie se iba a enterar, que iba, que iba a quedar como un accidente. ¿Y por qué intervino? La, porque lo que según, bueno, según tengo entendido, la gente del hotel vio que la habitación sí, estaba. No, realidad, de hecho hay en realidad, un, un, ella un, me cuenta un, eso. Un, un, un pequeño video. Pero ella me cuenta esa historia y después de tomarse el café, yo lo que hice fue hablar a la gente del hotel. Hablé con Eduardo Jordano, el dueño del hotel, y, y que me dice, le digo, mirá, está pasando esto, me están contando esto, y él decide poner una persona de seguridad que estuviera controlando por claro. las dudas, ¿no? Estuviera pasando. O sea, ella estaba a partir de ese momento un poco ya monitoreada, y, claro. Mm. Y al otro día, yo estaba justamente con Eduardo Giordano hablando de todo esto que había pasado, y cae un personal de seguridad de él, y sí. le dice que se había armado el lío en su habitación. Sí, pero quiero, pero quiero decir decir algo, yo hoy hablo acá porque estoy viva. Mm. Me acuerdo, me dice, yo te mato acá, me dice, yo no tengo ningún drama. A mí no me importa ir a la cárcel, estoy como yendo salgo salgo, a, a, tengo jue, amigos jueces salgo, no sé, estoy un, un, un, un, un rato en la cárcel y salgo. Como eso de las armas, viste, que salió claro. a, pagó una fianza y salió. Yo te mato, acá. entonces yo agarré, me acuerdo que pude como salir, ponerme entre la puerta y el pasillo. Si hay cámaras se van a ver. Eh, entonces él sale así como si nada se da no sé dónde y yo pongo eh, desde el lado de adentro pongo el traba. traba entonces llamo urgente a la recepción y le, y le digo a la persona eh, si por más que yo ponga traba la persona que tiene llave puede entrar y me dice no estás bien y yo le dije sí estás bien me dice vuelta no y al principio y bueno al toque subió una persona que se llama sonia me encontró completamente en shock. en shock, bueno, le conté. Y como, claro, él siempre me hizo creer que porque es el, un humorista es conocido, qué sé yo. Claro. Eh, como diciendo, acá, acá yo hablo, hablo y hablo con el dueño y acá te sacan como una loca, no sé. Claro, vos la loquita sos vos. Siempre, ah, siempre loca, amenazándote no. como. Siempre te tenías sentada. Sí. Pero eso es lo más, estrada, eso es, es lo es te más te Es secuestrada eh... la, la, la, es la palabra. Sí. sí. sí. Yo, yo no sé lo que es salir y quedarme. Yo no ese... sé sí, salir, yo no puedo salir. Yo salgo y me empieza a decir, hay algo raro acá. Claro. Ay, ¿con quién estarás? Todas las amigas que que he podido conocer, Exacto. son todas locas, son todas las Gracias. que me llenan en la cabeza, las Bero, que me no podemos dejar.